Hola a todos y a todas, aquí Rey Mocracel en un nuevo vídeo. El día de hoy traigo otro tutorial de cómo hacer CC, es decir, contenido personalizado en los Sims 4. Hoy vamos a hacer algo sencillo: modificar la textura de un objeto. Y ya en los siguientes vídeos haremos cosas más complejas, entre ellas alguna de las sugerencias que me habéis comentado. Las cuales, la verdad, agradezco bastante que me las pongáis, porque aparte que me dais ideas de cosas que pueden gustar más, también me hace bastante ilusión ver vuestros comentarios. Y en fin, como siempre, empezaremos. Por abrir los Sims 4 Studio, el broma con el cual hacemos el contenido personalizado. Pero esta vez elegiremos la opción de objetos, eligiendo la primera marca que hay abajo. Crear nueva entrada de catálogo. Y una vez que elijamos esto, nos saldrá igual el mismo menú que nos salía el otro día, pero con todos los objetos del juego. Y ahí es cosa vuestra elegir qué objeto queréis elegir. Yo en mi caso he elegido una alfombra para hacer un felpudo que ponga if, if, between, between. ¿Por qué? Porque me parecía gracioso y voy a hacerlo de esta forma. Bueno, pues una vez elegimos la, el objeto, en mi caso la alfombra, lo exportamos guardándolo con el archivo package, poniéndole el nombre que queráis, y después os abrirá el menú de trabajo de los Sims 4 Studio. Lo que vamos a hacer es ir a texturas, exportar la textura de la imagen con un nombre diferente al que después le pongamos una vez editado, y abrir esta imagen en un editor de imagen. Por ejemplo, en mi caso, Paint, Paint Tool 6.2, podéis usar cualquier otro programa. En el primer vídeo dejé en la descripción algunas, algunas sugerencias, os recomiendo que vayáis a verlo. Y simplemente tenéis que modificar la textura del objeto. Yo en este caso he puesto if, if, between, between, no me ha complicado mucho la vida. Y una vez que acabo, lo exporto y lo importo en el programa y ya estaría. Pero lo que os voy a enseñar hoy es cómo hacer diferentes muestras, es decir, diferentes texturas para la misma malla. Básicamente, voy a hacer la misma alfombra cambiándole el color. Y una vez que tenga diferentes modelos, voy a importarlos uno por uno al, al, al programa. Básicamente, la parte de arriba os saldrá añadir muestras, eliminar muestras. Normalmente, cuando elegís solamente un objeto, os vendrá con una o más muestras. Simplemente podéis eliminar las que no queráis y quedaros con una o modificar las que tenéis. Podéis modificar los colores, que tenéis hasta tres, para representar los colores que tenga el objeto. Por ejemplo, si mi alfombra es mayoritariamente azul, pues pongo color de miniatura azul. Y si es, por ejemplo, azul, amarilla y rosa, pues pongo azul, amarillo y rosa. Y si tiene otros colores, igual. Y si tienen muchos colores, pues cogéis los más representativos para que os hagáis una idea. Y básicamente cuando le hagáis añadir una muestra, seleccionáis la que habéis elegido, importáis la textura diferente a la primera que habéis elegido y ya tendríais dos muestras. Podéis poner literalmente las que queráis. Bueno, evidentemente habrá un máximo. No, no sé el número exacto, pero sí que puedes poner bastantes. Y una vez que tengáis todas las muestras que queráis, le dais a guardar y ya tendríais vuestro package acabado. Y ahora os voy a enseñar cómo quedaría, por ejemplo, la, el felpudo que he hecho en los Sims 4. Básicamente vas a modo construir, buscas el del objeto que has hecho, y aquí podéis ver cómo queda. También aprovecho para enseñar el libro de la memoria que hice para Rambu en el otro vídeo que hice anteriormente. Os dejo aquí arriba el enlace al vídeo por si no lo habéis visto y os apetezca verlo. Porque no pude, no tuve, no tuve la oportunidad de enseñarlo en ese vídeo. Y básicamente con esto ya estaría, ya estaría hecho, en este caso, la alfombra, el felpudo, como queréis llamarlo. Y también otra cosa que no mencionamos que también podéis cambiar la descripción del objeto, vale, cosa importante. Cuando vais a, cuando estéis modificando un objeto, vale, podéis cambiarle el precio, podéis poner el título, la descripción, y también podéis cambiar diferentes ajustes. Eso ya va, es cosa vuestra, vais poniendo. El... Os recomiendo que no pongáis precios extremadamente caros si queréis jugar sin, sin hacks en el juego. Y bueno, sin nada más que decir, hasta que llego al vídeo. Espero que os haya gustado el tutorial y que os haya servido. En caso de que tengáis cualquier duda, no tengáis problema en comentármelo por los comentarios. Intentaré responder lo antes posible. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia más, podéis dejármela en los comentarios. Yo intentaré leerla lo antes posible e intentar hacerla en un siguiente vídeo. Y bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por el apoyo que están haciendo los vídeos los Sims. De verdad, me sorprende y lo agradezco. Y si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros, dale a la campanita para que YouTube os avise cuando suba el próximo vídeo. Y sin nada más que decir, ¡Chao!